en photoshop para crear capas existen dos formas menú capa nuevo tenemos shift ctrl n o control j voy a abrir el panel de capas y vamos con la primera opción que sería control j y ahí lo tienes voy a poner control z vamos con la segunda opción que vendría a ser shift ctrl n ahora le voy a dejar por defecto la capa 1 en color voy a poner un color rojo y en modo de fusión me voy a dirigir acá a color Vamos a dar clic en OK y ahí puedes ver el color con el que tienes y el modo de fusión con el que puedes trabajar. Voy a presionar la tecla B en el teclado y en el panel de muestras voy a colocar un color rojo. Muy bien, sobre la capa voy a empezar a pintar para dar este tipo de efectos. Simplemente con clic y arrastrar es algo sumamente rapidito. Otra vez voy a poner shift Control n para aplicar una nueva capa, pero ahora voy a activar la opción que dice crear con máscara de recorte, en color, le voy a poner un color amarillo en modo de fusión, le puedo dejar tranquilamente en normal clic en ok, ahora vas a tener esto que está acá que es muy interesante ¿Cómo funcionan las máscaras de capa? en este momento te estoy indicando un video que te puedes dirigir y verlo tranquilamente cómo va a funcionar, sin embargo ahora voy a cambiar a un color amarillo, ok y voy a pintar fuera de la zona roja. Mira, voy a pintar con color amarillo, pero no se va a ver. A pesar de que aquí en la miniatura me dice que ya tengo un color amarillo que estoy colocando. Voy a poner Control z Pero para verlo muy bien, voy a pintar exactamente sobre el rostro de la señorita. Para que me puedas alcanzar a ver ese color con el que estoy pintando. ¿Qué tal te parecieron estas dos formas para crear capas nuevas? Déjanos tu comentario que es muy importante para seguir creciendo en YouTube. Suscríbete a nuestro canal y nos estaremos viendo en la siguiente lección.